Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Vamos a seguir viendo cosas de la TF. Yo creo que ya lo he explicado casi todo, más o menos así en rasgos generales, no hay cosas pues a lo mejor más detallistas que se pueden seguir explicando. Pero hoy lo que voy a hacer es, bueno, enseñaros una configuración en directo de una, de una actuación que, que tuvimos del grupo de Casual Taylors que ya lo hemos puesto, creo que varias veces, y, y bueno, como lo tengo aquí a mano, pues lo utilizo bastante. Entonces grabamos, en este caso, fueron dos o tres canciones, en, después de coger instrumento a instrumento, dos o tres canciones para hacer una prueba de sonido eh, virtual, digamos, se graban dos o tres canciones, así lo, los músicos se pueden ir a tomar una cervecita y, y tú ya tengas ganas aquí de, de terminar organizar las cosas y pulir el sonido y demás. En este caso bueno, pues os explico, vamos a cargar la escena que teníamos de aquel concierto, eh, utilizamos 24 canales de la primera capa, en la segunda veréis que bueno, no había ninguno salvo los retornos de los efectos, el FX1 y el FX2 y teníamos todo en la primera capa de, de canales. Lo mejor aquí es ponerlo como siempre en colorcito, yo pongo siempre la batería en color morado, entonces aquí teníamos pues, dos micros en el bombo, dos en la caja arriba y abajo, hi-hat, tres toms con el de suelo dos micros cerca de los platos y dos un poco más arriba o sea, una especie especial overheads y unos top arriba arriba aquí en rojo está el bajo tenemos aquí guitarras <coughs> son dos guitarristas pero utilizaron dos, dos utilizando amplificadores y esto cogemos en estéreo las guitarras una un micro para cada ampli de cada guitarra que ya digo que llevaban dos, dos amplis, y luego tenemos un tercer canal porque el, el guitarrista solista cuando va a hacer un solo cambia un bifurcador al canal y para que cambie completamente el sonido y lo teníamos cogido en, en, en otro en otro micro en otro micro directamente entonces cuando hacían los solos nos, nos venía aquí a este canal de aquí es decir teníamos dos guitarras en estéreo par y par y una de solista que también la tenemos cogida con dos con dos micros a otro ampli ¿Vale? y luego aquí tenemos las voces vale voz principal voz principal de coros y, y luego aquí tenemos tres micros más para coros que, que hacían coristas en, en, en las canciones, ¿vale? En esta actuación como lo hicimos, bueno, lo hemos hablado muchas veces. Normalmente los auxiliares primeros, los ocho primeros, se utilizan o para enviar sonidos a, a elementos externos, como pueden ser compresores y demás, y devolverlos, o como monitores de suelo. En este caso tenemos ahí montados cinco monitores de suelo que iban a los, cinco, a los cinco primeros auxiliares, no teníamos INIERS en esta actuación y tampoco utilizamos los auxiliares como grupos ni para INIERS, que se utilizan mucho en estéreo ¿no? lo que hicimos fue utilizar solamente los decía porque ¿por qué? bueno, porque en esta ocasión tomamos el sonido tal y tal y como sonaba la sala y sonaba todo pues nos sonaba bastante bien, nos sonaba muy muy natural, entonces pues no quise meter porque no me hacía falta Utilizar los auxiliares como grupos y como sabéis la diferencia entre el, el auxiliar y el DCA es que el DCA es mmm, como el VCA que es analógico pero en digital es decir lo que hace es subir y bajar volúmenes realmente subir y bajar los faders aunque no, no lo ves físicamente que ocurre pero ocurre digitalmente, es decir lo que hace es bajar el volumen de los faders por lo que tenéis que tener en cuenta si tenéis algo post fader que ese gesto del DCA de bajada Influyen el fader, influyen en el envío, por lo tanto, que pueda haber después del fader al efecto a lo que tengáis. Y los auxiliares, lo bueno que tienen es que eh, los puedes configurar como quieras y además los puedes comprimir, ecualizar, etcétera, etcétera. Entonces, si utilizáis como grupos por pues los auxiliares estéreo, por ejemplo. Viene muy bien si queréis, pues compactar o darle una unidad a la batería con un compresor general después de que lleva cada individualmente cada micrófono, etcétera, etcétera, o en voces o demás. En este caso no sonaba muy natural la sala, muy bien, y, y simplemente con los DCA me sirvió. Es decir, normalmente yo coloco los DCA y después veo si es necesario pasarlo por grupos o no para utilizar ese tipo de, de cosas. ¿no? En este caso, como veréis, utilizamos cuatro DCA teníamos otros dos enviados para otras PEAs que salían en refuerzo de sala con un delay y estuvimos ajustando allí para, para el sonido y, y como sabéis los DCA en el momento que, asign que asignéis la capa de grupos y lo asignáis el DCA1 por ejemplo que era la batería pues te aparecen aquí todos los canales asignados al DCA que lo haces aquí en, en el DCA Assign exactamente y aquí pones los canales si que queréis que estén asign asignados a ese DCA ¿vale? Exactamente igual en el bajo, que tenemos un, bueno, en este caso un solo, un solo canal de bajo, aquí venían las guitarras, que te parecen aquí todas las guitarras, y las voces, ¿vale? Entonces, bueno, pues era muy sencillo, lo que hacías era simplemente en esta capa de grupos estar todo el rato aquí, si había alguna cuestión directamente relacionada con, con el canal, con marcar el canal venías directamente a a la capa del, del canal podías poner la compresión quitársela poner la puerta asignar o cambiar los envíos a monitores etcétera etcétera pero tenías aquí un poco a mano el control de volumen de, de en este caso los cuatro grupos de instrumentos que teníamos batería bajo guitarras y voces vale vamos a poner el tema para que lo veáis si queréis anulamos todos los todos los DCAs del resto y oímos primero la, la batería vale y vamos a ver cómo como lo teníamos aquí en este vídeo, no vamos a ver nada de, de de cómo tratamos cada canal, sino es enseñaros un poco la estructura en directo ¿vale? de, de lo que estamos haciendo. Ya que tengo asignado aquí en el, en el estudio la salida del monitor para escuchar la mesa, que ¿vale? lo tenéis aquí en la capa de output, salida del monitor, que viene asignado por defecto a los canales. 13-14, el 15-16 son las salidas main, ¿vale? pues ahí estaría la, la batería. Entonces como veis, la verdad es que me sonaba muy bien, tal y como teníamos hecho toda la compresión individual de instrumentos y decidí no pues no meter nada más porque me sonaba bien. A veces la simplicidad me está a lo bonito. Era una capa hasta el bajo. A lo mejor para mezclar, yo tenía siempre batería abajo. Para ver cómo va con el bombo y luego para ver los niveles, yo pongo la voz. O quieres subir o bajar algún instrumento o algo, pues directamente seleccionas el, el DCA y te vas a la guitarra solista, la que sea, para subir o bajar en función del, del momento de la canción, ¿vale? Entonces, y como os decía, venís aquí directamente al canal, o pues sea alguna cosa que hace de compresión o, o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta manera controlas muy fácil, tienes todo aquí en, la, en dos manos y si todo está el trabajo bien hecho, pues nuevamente en, en directo solo te quedará pues, estos pequeños detalles de, de volúmenes, ¿no? Pues ...en estrellas sube un poco las guitarras, por ejemplo. Y sobre todo... ...esa flix está aquí por algo, ¿eh? Está ahí para, para indicarnos un poquito dónde está... ...el punto exacto dulce de... Que no hay distorsión seguro en ninguno de los canales... ...hombre, podéis subir dos o tres, no pasa nada porque se suban dos o tres, ¿no?... ...pero el puntito es este, intentar orientaros siempre a esto de aquí... ...que es exactamente en menos 20 dB... ...que por lo que tiene esta mesa en cuanto a, a, a la calidad de sonido y demás... ...es decir, el texto que tiene entre el ruido y el, y el audio... ...y bueno y la, y la posibilidad que tiene de, de conversión con de unos muy buenos convertidores puede ir un poquito para arriba, no pasa nada, pero aquí está el punto, digamos, dulce de, de sonido. Eh, si queréis más volumen, lo tienes que buscar los amplificadores, no en la mesa. Vale, no pasa nada que lo subáis un poco y que se salga mejor ahí. Mientras las partes más altas anden por ahí, no pasa nada, ¿vale? Entonces ten en cuenta que es un, es un medio full scale y por lo tanto está midiendo la, la media del, de todos los sonidos y es, por lo tanto, un poco lento, entre comillas. Es decir, no te va a coger los grandes picos, sino te va haciendo medias constantes de todo. Entonces... Te dejas un buen headroom, ¿vale? El over veis que está muy muy arriba, pues menos 3 en el 0 digital, pero esto no hay ni que mencionar, lo que llegue jamás en digital, ¿vale? Pues la onda se hace cuadrada y se empieza a hacer cuadrada antes del 0, o sea, entonces tampoco conviene que estéis muy muy arriba, como mucho digo, menos 15, menos 12, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Cualquier volumen que más es un problema del equipo que tenéis fuera y por lo tanto es el que tenéis que... Que, que cambiar o darle más potencia para que para que se vea bien en la, en la sala vale pues bueno esta un poco la idea de que lo vieseis la configuración que teníamos en ese caso de, que es de las más sencillas aquí no vemos lo que hacemos con cada canal aquí lo que estamos viendo nada más es la estructura que habíamos hecho para que la para que la vieses, que básicamente es utilizar los DCAs en este caso cuatro de ellos para lo que era el sonido y, y otros dos que teníamos para refuerzo de audio exterior en, en sala. Es decir, iba la misma mezcla que salía de las peas pero retrasada con un delay para que no hubiese cancelaciones y que se suena todo bien. ¿vale? Bueno, pues eso era, era todo lo que ya enseñaros. Seguiremos viendo combinaciones más complicadas de utilizar auxiliares para grupos, de utilizar INIER, utilizar otro tipo de, de auxiliares para salir fuera con equipos y, y volver, y, y iremos viéndolo, ¿vale? Para verlo ya en la práctica todo lo que hemos explicado en, en los vídeos, ¿vale? Venga, pues un saludo a todos y espero que os haya servido. Hasta luego.